Saludos, estimadas maestras y maestros de nuestro Programa Nacional de Inducción para Docentes de Nuevo Ingreso. Mi nombre es Juan Carlos Frías Acosta y en esta oportunidad vengo a narrar mi testimonio de los grandes beneficios que se tiene al trabajar de manera colaborativa en línea. En esta unidad 4 pudimos aprender a través de a la mano de la maestra dorcarín Marte Grullar este portafolio virtual de evidencias, en donde podremos desarrollar múltiples estrategias, tanto para nosotros como docentes, así también como para nuestra comunidad de estudiantes, de participantes en aula. Una de esas virtudes es la relativa a poder converger en un mismo espacio, diseñando una página web, en donde colocar nuestras planificaciones, programaciones, el calendario de actividades, así como los horarios de las clases en cada centro educativo. Del mismo modo también a nuestros participantes se les puede crear un apartado, asimismo sí de manera digital, para que ellos cuelguen allí sus evidencias de sus trabajos, de sus compromisos académicos, y que todos podamos ver en el mismo espacio y converger de manera colaborativa en línea. Como parte de los compromisos, también tengo que cumplir con las actividades y debo decir cuáles han sido mis experiencias, así como mis oportunidades de mejora. La experiencia ha sido muy enriquecedora, ya que hemos convergido los docentes en un espacio colaborativo y hemos visto amplia capacidad creativa, así mismo como de gestión. Tenemos un gran compromiso que debemos seguir impulsando desde nuestros escenarios, desde las aulas, con el equipo de gestión y con las direcciones también de nuestros planteles educativos. Asimismo también, como parte de las oportunidades de mejora, que yo también debo colocarme en esa posición, está el uso y empleo de la tecnología en todas nuestras oportunidades. Cada vez que podremos, cada vez que vayamos a confeccionar un contenido, un material, nos podemos asistir de esas grandes tecnologías que se pueden utilizar en provecho y en beneficio de la educación. De modo que muchas gracias por compartir en estas informaciones, así podremos socializar a través de este video audiovisual y seguiremos en contacto en nuestro programa nacional de inducción para docentes de nuevo ingreso. Seguimos trabajando y estudiando. Hasta luego. Se despide. El profe Juan.